Y bienvenidas al canal de YouTube de Wii. ¿Sabías que las niñas y mujeres con discapacidad enfrentan barreras adicionales para acceder a los servicios de sillas de ruedas? En este video te queremos contar unos hallazgos muy interesantes e inquietantes sobre este tema compartidos por Momentum Wheels for Humanity y que puedes leer en el documento que te dejamos en la descripción del video. Las personas con discapacidad se enfrentan diariamente a múltiples barreras de las cuales ya hemos hablado en otros videos que limitan su participación. Cuando hablamos de las niñas y las mujeres que utilizan sillas de ruedas, el panorama es aún más desolador. Según una encuesta realizada a más de 100 personas que son proveedoras de servicios de sillas de ruedas, las niñas y mujeres presentan aún más barreras o factores que limitan el acceso a este tipo de productos y a los servicios relacionados con estos. Según los resultados de la encuesta, todas estas barreras tal vez se deban a factores socioeconómicos, a que la condición de salud relacionada con el uso de la silla de ruedas es más prevalente en hombres que en mujeres, a la falta de oportunidades educativas que pueden tener las mujeres o las niñas, a los contextos familiares y culturales o al entorno físico. ¿Cómo crees que se deberían disminuir estas barreras para lograr una equidad de género? Esta fue una de las preguntas que Momentum Wheels for Humanity resolvió realizando una entrevista a 10 proveedores de servicios de sillas de ruedas en 9 países diferentes. Según estas personas, hay ciertos puntos o actividades importantes que podemos implementar en los servicios de sillas de ruedas para derribar estas diferencias de género. Podemos hacer que los hombres participen como aliados en la creación de normas de género positivas, tanto en los servicios de sillas de ruedas como en las familias y las comunidades. Podemos fomentar entornos inclusivos que respeten los derechos, tanto de hombres como de mujeres. Podemos mejorar la capacidad de proveedores para que den respuesta a las necesidades particulares de las mujeres y las niñas. Podemos considerarlas como socias de nuestros programas para que nos ayuden a difundir la voz sobre los mismos. Podemos aumentar el acceso a la educación y a las oportunidades económicas para las niñas y mujeres que usan sillas de ruedas. Y, además de promover el acceso a sillas de ruedas, es muy importante promover el empoderamiento. Que las mujeres y las niñas puedan utilizar estos productos de manera adecuada y que se puedan sentir seguras para tomar decisiones. Esperamos que en tu práctica puedas tomar algunas de estas recomendaciones y empezar a implementarlas para que sigamos construyendo un mundo del cual todas las personas podamos participar en igualdad de oportunidades. Nos encantaría conocer tus comentarios sobre este tema. Por favor, escríbenos en la parte de abajo en los comentarios que te leemos.